Este es otro punto muy importante Que deberías de tener en cuenta Antes de venir aquí a Rusia Les recomiendo que te informes bien Acerca de lo que vas a hacer O lo que quieres hacer aquí Porque si vienes de turista No hay ningún problema Pero si vienes con otras intenciones En inmigración tienes que explicar Cuáles son los digo. Los rusos no te preguntan Ellos solamente te ponen turismo, turismo, turismo Y ya Si tú no los corriges Ellos ni por Hola a todos, mi nombre es Nani y bienvenidos a mi canal aquí estaremos hablando acerca de mí y la vida en Rusia Esta será la segunda parte de las 10 cosas o 10 consejos que me gustaría darte para que sepas antes de venir a Rusia Como número 6 te aconsejo que te informes bien acerca de la aerolínea con las que vas a volar a Rusia, ya que por el motivo de la guerra hay vuelos que se pueden cancelar a último minuto. Y también está muy pendiente a la... Número 7 estaremos hablando de la moneda rusa, el rublo. Si vienes con dólares o con euros y no tienes pensado cambiarlo o no sabes dónde cambiarlo, te estaré dejando por aquí un lugar donde puedes ir a cambiar Y también te salen más económicos y más baratos las cosas a la hora de comprarla aquí Ya que si lo compras en dólares, sabes que no Te pueden estafar o te pueden robar Y no queremos eso Como número 8 estaremos hablando de la comida A continuación te estaré mostrando tiendas en las cuales yo compro Que para mí son económicas <música> Como número 9, te aconsejo que no aceptes ni hables con personas extrañas. Por más que parezca que parezcan, agra, pa, parezcan agradables o sinceras, por favor no lo hagas. Como número 10, te aconsejo que escribas en un papelito el nombre de la persona y la dirección a la que vienes aquí en Rusia. Pues nada. Estos son los 10 consejos que me gustaría darte y que también me gustaría haber recibido yo antes de venir aquí a Rusia. Espero que te guste. Si te gustó, dame un like y comenta.